¿Qué tal muchachos? El día de hoy les voy a compartir un masito híbrido de descarte bastante interesante. La mecánica de Descartes de a poquito se está poniendo un poco más de moda, está siendo un poquito más usada también. Ahora con la salida de Stature he visto que se están jugando también bastantes híbridos de Descartes por ahí, lo cual está haciendo que sea muy muy bonito esto de poder ver nuevamente esta, este arquetipo, se podría decir que esté volviendo a tener uso. Y este masito de acá está llevando Jeff que hace que este mazo de acá también cobre un poco más de fuerza y tenga toda estas sinergias suficientes para poder hacer cosas muy bonitas aquí, comencemos explicando este masito de acá, tenemos al Ebon y Mo, muchachos que es de coste 1 con 7 de poder, Ebon y Mo es verdad que te va a bloquear una ubicación pero eso no lo bloquea a Jeff de que se pueda jugar ahí y tampoco bloquea a que un Doom Bot también se pueda poner en esa ubicación, pudiendo lograr incluso hasta 15 de poder en esa ubicación estando el Ebon y Jeff y un Doom Bot. incluso si lo quieres hacer más interesante de repente puedes jugar al Ebon y en turno 3 de repente junto con Coolen Wing, de repente estás esperando que se robe el swarm por ahí y con eso puedes hacer este combo bastante bonito, te juegas a y juegas a cool wing en la misma ubicación y luego pues terminas descartando swarms y con eso puedes jugar swarms por coste cero en otras ubicaciones, pero bueno el Ebony más que todo te va a servir acá como una presencia bastante grande por un bajo coste y que vas a poder bypasearse podría decir esta restricción de no poder jugar en esa ubicación gracias a las cartas que te acabo de mencionar, y ahora continuamos con jeff que gracias a su habilidad de que se pasa por alto muchas reglas, hace de que sea posible que puedas sinergiar con cartas como el Evo Nimmo, como Tormenta también O como el mismo Profesor X Ahora muchachos nos vamos con Swarm Que esta es una carta bastante normalita Con 2 de energía, 3 de poder Pero se va a volver muy excepcional cuando Cullen Wing la descarte y tener Swarm por coste cero puede hacer posible que puedas jugarla de repente en una ubicación donde está Tormenta o puedas jugarla en alguna otra ubicación en turno final de repente donde te puedas ayudar con un poquito más de poder para ganar la ubicación, ahora nos vamos con Cool En Win que gracias al gran poder que tiene también hace que sea muy viable jugar esta cartita con el coste 2 que tiene esta carta generalmente la vas a querer con Barcios y con Swarm pero van a haber situaciones de repente donde vas a de, tal vez descartar alguna otra carta y con esto de repente por ahí puedes utilizar tal vez un combo de Cool en win más ghost rider puede pasar verdad? de repente por ahí descartas un Evónimo. de repente y con eso tiras un ghost rider y lo terminas reviviendo el Evónimo. igualito pues digamos que es un valor bastante bueno y ahora nos vamos con tormenta que generalmente lo que quiere hacer esta función de bloquear una ubicación verdad ella va inunda una ubicación y pone algunas otras cartas también que ya les voy a comentar más adelante que sinergian bastante con la inundación que va a ser tormenta acá y aparte que así como el Evónimo en esta ubicación inundada vas a poder jugar a dumbot o puedes jugar también a jeff si lo quieres y ahora seguimos con Lady Sif Que esta carta también tiene un muy buen poder para el coste que representa Y lo que generalmente va a hacer acá es Descartar una carta alta para que luego Ghost Rider pueda revivir esa carta Esa generalmente va a ser la misión principal de Lady Sif Si robaste alguna carta alta como un, Do un Doctor Doom o un Magneto Vas a tener un turno 4 bastante fuerte justamente con Ghost Rider Y aquí pasando con Ghost Rider que es una carta de coste 4 muchachos con 3 de poder Pero la verdad la habilidad que tiene Ghost Rider acá es una habilidad bastante bonita a mí me encanta mucho la animación de Ghost Rider también pero lo que va a hacer acá generalmente es poder traerte de regreso una carta que haya descartado Lady Sif aquí. Ahora nos vamos con Drax que esa es una carta bastante simple que si coincide donde ha jugado también el oponente simplemente va a tener más 3 de poder llegando a ser un 4-8 no es prácticamente como una especie de crossbones esta cartita acá en stats. Ahora generalmente tú la vas a querer jugar con Tormenta porque ahí sabes que en muchos de los casos es muy probable que el oponente también te juegue en esa ubicación de Tormenta para tratar de ganártela y ahí es donde juegas Drax y puedes llegar a tener entre Tormenta y Drax 10 de poder en esa ubicación haciendo que luego si pones un Bot o de repente la Capitana Marvel se va a su ubicación y puede ganarla o puedes también jugar a Jeff ahí ya te está dejando más tranquilo en poder para tratar de tomar esa ubicación inundada Inclusive también lo puedes jugar en un turno final de repente si no tienes muy buenas cartas o no has tenido muy buenos robos. De repente Drax lo puedes jugar también en un turno final sabiendo de que ya es más predecible dónde va a jugar el oponente sus cartas. Pues ahí puedes tener una carta también que imponga poder y también poder ganar así la partida. Y ahora nos vamos con Profesor X que gracias a la presencia de Jeff hace que Profesor X tenga mucho sentido en este masito. ¿Por qué? Porque Jeff va a respaldarlo con un poquito más de poder también en caso se tenga que mover a la ubicación de Profesor X. Es una gran carta también que sirve así como tormenta tiene su función de bloquear una ubicación y hacer que el oponente ya no pueda jugar más cartas ahí generalmente vas a tratar de eh, digamos de visualizar o de identificar dónde va a ser menos probable que tu oponente juegue para que lances a profesor x en ese lado y así termines ganando esa ubicación sin problemas inclusive también podrías hacer el combo de Lady Sif con profesor x puedes descartarlo a él y en turno 4 puedes poner a Ghost Rider donde de repente hay alguna otra carta para que respalde con más poder y con eso también lo traes a profesor x de vuelta y puedes llegar a tener no sé 9 10 de poder por por ahí y puedas ganar también esa ubicación sin problemas. Y ahora nos vamos con una carta muy versátil que vendría a ser la Capitana Marvel. Esta carta también hace que este mazo cobre más fuerza también... ...porque se puede ir a una ubicación que esté bloqueada. En este caso se puede ir a una ubicación de Tormenta si lo necesita... ...o puede ir a una ubicación de Ebonimo también si lo necesita... ...haciendo que sea muy interesante. Recuerda que Capitana Marvel no puede viajar eh, a una ubicación donde se encuentra el Profesor X... ...porque su ubicación si sí está bloqueada de que se puedan añadir cartas... ...y pues Capitana Marvel acá no es como Jeff, ¿verdad?... Entonces aquí Capitana Marvel si sí te cumple una función de que al final del turno o al final de la partida mejor dicho es donde se va a mover y puede ayudarte a ganar en esa ubicación que estabas perdiendo también. Y ahora nos vamos con Doctor Doom que no solamente se está jugando en mazos de rampeo sino también se están poniendo en muchos otros mazos por la versatilidad que tiene y ese posicionamiento que va a tener justamente en las ubicaciones con los Doombots. Es una carta muy genial, muy buena la verdad y muy efectiva. Esta cartita también como les decía gracias a los Doombots vas a poder poner Doombots en ubicaciones de Bonimo de tormenta no y va a ser digamos de que tengas eh, de que sea más contundente y que puedas garantizar digamos incluso ganar en esas ubicaciones incluso hasta están muy bueno si te enfrentan con mazos de rampeo si es que te usan un sandman pues tienes una ventaja y así de por si sí tienes un doctor doom ahí para jugarlo y finalmente nos vamos con la carta disruptiva que vendría a ser magneto magneto acá también va a ayudar bastante a poder mover cartitas digamos donde se hayan estado jugando en la ubicación de Bonimó si eran coste 3 o coste 4 y lo mismo también pasaría con la ubicación de tormenta eso es lo bueno de magneto Magneto. magneto te va a ayudar más que todo a arrastrar cartas a la ubicación de magneto aún así se pierda en la ubicación de magneto es muy probable que termines ganando en las ubicaciones donde arrastraste esas cartas gracias al gran poder también que tiene magneto hace posible muchachos de que se puedan ganar ubicaciones incluso que estén llenas hay ubicaciones donde el oponente ya te ya llenó justamente la ubicación con cuatro cartas y pues de repente con esos 12 de poder de magneto va a ser más que suficiente para poder ganar esas ubicaciones y bien muchachos ya hemos terminado con toda la teoría y comencemos con la practica mirando los gameplays a ver, tenemos a Drax con tormenta, así que ese combo está excelente excelente tenemos una buena curva acá, a ver no tenemos solamente Ebony, nada más en turno 1, nuestro mejor turno 1 Ebony, ¿no? pero <risa> por Dios ¿qué ha pasado, perro? ¿por qué te he excitado, viejo? nada, viejo, es que eso no se hace ok, eso está genial uy, eso está muy bonito ya, esto es un buen turno 2 Mr. Fantastic, perro Listo Bonito Atilan acá Hay que evitar Atilan rápidamente Uy, Lady Sif acá también está a Gote, pero no sé Yo utilizaría Drax a la derecha igual ¿Te acuerdas que antes podían tomar todo con el Lockjaw, viejo? Con el Lockjaw, hasta que no tenía forma de ganarle ahí. Oh, Reality Stone. Ya no importa. Menos mal que loca. ¡Uy, no! Ah, no, está bien, está bien, está bien. Sin problema, sin problema. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. No hay pedo. No hay pedo. Bueno, pero a él le hubiese dado problema el bar sin nombre ahí, ¿verdad? Va 8. Yo creo que hasta esto máximo, ¿eh? No sé, ya no debería poner más ahí. Porque esto va a 10, viejo. ¿Qué más puede tener? O sea, de repente puede poner Lockjaw más algo, tal vez, ¿no? Pero los Swarms me gustaría guardarlos, ¿eh? Algo de turno 4 que tenga que sea súper fuerte. Nada, Lockjaw y algo más seguramente para buscar... Eh... Vamos a tirar un Swarm por si acaso acá, ¿ya? Dala Miércoles. Ah, y así estaba bien lanzar el, el swarm acá Estaba bien, estaba bien, estaba bien Una roquita, ya está bien. Debe tener Blue Marvel aquí Debe tener Blue Marvel acá 10 Ok, no gana con Blue Marvel ahí Genial Tendría que tener cazar ah. Ya, esto está bueno Podemos lanzarlo acá Necesitamos algo mejor que una piedra ahorita, viejo Débil Dino Ay, ah, eso como que no me va a ayudar, ¿eh? Creo que no debí haber, este... No debí haber matado a Magneto, viejo. Yo no tengo nada más que hacer. Nada, me puse en una situación complicada acá. Bueno, puede ser que él, él quiera tirar Shang-Chi también, ¿sí o no? ¿Por qué no pensar eso? Puede tirar cartas pequeñas. Así que puede ser, ¿eh? Casno. Ay, ay, no, no, no, no, no, no, no, no, no 12, 12, 12, nada más, 12, bien, ya está 12, nada más Toma perro Toma ¿Salió bien o no? Como he estado jugando bastante Cerebro 3 Me he quedado con ese trauma del Profesor X, creo Ok, tenemos Swarm de nuevo, si es que sale Cool and Win, sería una buena cosa, sal Cool Oh, y a Ghost Rider se fue, pero Coolen Win puede salir o no yo no me molesto Si sale Skullin cool Wing ahorita ¿eh? mm. Ya yeah, bueno Hay que lanzarlo Nada más a este man viejo Que no hay nada mejor que hacer Ok Hola ¿Cómo está, chiquilla? Este gorrito Me lo hizo mi madrecita Ya hace un tiempo Y lo estoy utilizando Cada cierto tiempo Ok Storm acá Hasta ahí estamos genial Porque esa ubicación La podemos ganar sin problema Vamos a ver ya, chiquilla, ¿en qué rango vas, eh? Si no, dime nada más, eh. Dame, dame tu cuenta, yo te, yo te subo a nivel todo, eh. A ver, esto para acá, ¿sí? Tú dame nomás, te llevo a rango 100 en 5 minutos, eh. Así rapidito. A ver, esto para acá. <ríe> ay, ay. Claro, pues chiquilla, rápido, nomás la cosa <risa> Bloqueado eso, ya está No me vuelve a invitar jamás a ninguno de su, de su juego, viejo, eh Yo que quería jugar zombie con ella, viejo Ya no me voy a invitar jamás, viejo Ya me voy a dejar ahí a, aislado nomás del mundo Ah, Killmonger Ah, se estaba mamando, eh Ya, pero lanzó mal ahí, ¿no? Depende la play A ver, ¿qué play va a hacer acá? Ah, Squirrel con razón que no hiciste... Claro. Está bien. Estamos bien. Puesto por acá, sí. Yo creo que acá Doctor Doom va a ganar sin problema, eh. Ya. Pull. Deadlock. Deadlock. Acá mi fuerte va a ser qué cosa? Tirarle Capitana Marvel nada más, viejo. Magneto. No sé si necesito Magneto acá. Va a tirar sí o sí, tiene para tirar Deadpool a la izquierda, ¿no? Ganarle poder ahí va a estar bien complicado. Sobre todo porque le puedo mover. A ver, lo otro es que si sí, yo tiro acá. Y él tira a la izquierda. Él le va a tirar sí o sí Deadpool. Tiene un Deadpool de 8. Eh, Capitana Marvel acá no me convence. ¿no? El problema es que... A ver, si le muevo Deadlock acá y queda solo Jeff, sería también increíble. Como estoy llevando algo de diferencia de poder, el problema es que es ese. Va a tirar más de una carta, ese es de hecho. Va a tirar tres cartas, al menos Deadpool. Puede ser que tire Carnage ahí para tragarse los, los Squirrel el Forge. No puede tirar... Ah, no puede tirar de... Ah, buena, buena, buena, buena. Tienes razón. El ataque... Sí, tienes toda razón. Ok, vamos a dejarlo ahí entonces. Eh, quiere decir que va a tirar al medio. Entonces mejor será mover Jeff acá una vez para tener la mayor cantidad de poder, ¿no? Porque puede ser que tire muerte, por ejemplo. Vamos a hacer esto, sí. No tiró... No molestes. <risas> uy, uy, uy Viejo Eso estuvo inesperado, ¿eh? Que la chiquilla se entretiene, viejo ahí Metiéndole bala a la cabeza a todos los zombies también A ver Yo creo que acá está bien Y podemos tirarle en bar siniestro Tenemos toda la combinación, ¿no? Chiquilla, ¿por qué, ¿Por qué te gusta ser violenta, tío? ¿eh? ¿Por qué la violencia? ¿Qué es lo que pasa ahí? Ya, acá tiramos esto ¿Cuál es ese, ese deseo oculto de estar ahí metiéndole bala a la gente, chiquilla? Oye, what the fuck? Bien, ¿Qué vas a tirar ahí, Green Goblin? Wave, pues está complicado ganar. Eh, Va a tirar Sandman acá. ¿Va a tirar Sandman acá? Pues mira, él... Pues vamos a darle, viejo. Pues a ver qué pasa. Ah, ok. Ya, al menos tengo, tengo ganado esa parte de ahí. Electro. Ya. Puedo ganarlo con Doom. O con Capitana Marvel también. O con Jeff. Puedo poner Drax acá. Llega a 8 de poder, ¿verdad? Y puedo tirar Jeff o Capitana Marvel de final. ¿Eso es Galactus? Sí... A ver. ¿Cuánto va a eliminar de poder ahorita? 7, 15, ¿verdad? Yo voy a tener 11. Él va a llegar a 17. Eh, Empataríamos... Pues no queda otra, ¿eh? Es GG si deja Galactus ahí. ¿eh? Ok, al menos eso, ¿eh? Ok, Galactus. Ya, yeah, pero acaso su Shang-Chi no le va a servir. Ya, yeah, pero él, como te decía... Tiene 15, ¿verdad? Puede llegar a 17. Mmm... -hmm. Pues acá se puede llegar a 18 He Viejo, me hace snap ¿Qué cosa puede hacer acá? Null y qué más Nada más, ¿no? ¿Qué más puede hacer acá? No le da más para hacer null y otra cosa, ¿sí o no? Iron Man y algo más no creo tampoco que gane ¿Qué más puede hacer? Con null acá no me da Le voy a ganar por un punto con null, ¿eh? Según mis cálculos Pues bueno, vamos a jugarle Null. ¡Ay, míralo, eh! ¡Ah, míralo, eh! No, viejo, oye, pero qué variante de Kang, eh Nah, no puedo ver la variante de Kang, Está buena la variante, viejo Está linda la variante ¿Él hace 18? ¡No! En total son 15 puntos Él tiene Llega a 17 nada más él Pues si tengo que hacer La misma jugada ¿Qué más puedo hacer? Esa es la jugada Que más pun puntos me da ahorita ¿Tú crees que aún así me gane? No, no tiene más que hacer viejo Pues bueno si él, no quiere, si él solamente quiere jugar así Dos cartas Pues bueno Ahora sí me puede ganar eh Ah, ah, bueno, vamos, viejo, toma ¡Empate! Empate, viejo, eh Oye, tenía muerte con Klog, con viejo, eh Estás que malogras toda la gente, en realidad Lo estás corrompiendo a los muchachos Los estás volviendo violentos también como tú Mala, eh Muy mal eso, eh Muy mal influencer, viejo Muy mal influencer eso Puedo sacar otro Jeff acá, ¿por qué no? Puedo sacar otro Jeff Incluso puedo sacar otra Lady Sif también Ah, la bueno, Lady Sif acá Para que mate dos no no, me, no, no, no me gusta, ¿no? Bar Siniestro Oye, varios Jeff acá <risa> Estaría interesante ¿eh? Mm, ok Me hace snap el perro, viejo Dale, dale, dale Vamos a ver, te, ta, te emocionante, te emocionante Puedo poner Doctor Doom Incluso a la derecha también bien, Iron Fist ahí Y Scorpio ya Nada viejo Esos Jeff Se van a ir pero bien Complicado ¿eh? Profesor X acá pues tiraré puro Jeff aquí, supongo. 2, 4, 6, 8. Nos tiraremos abajo a la Lady Sif. Que no hay mucho que hacer, eh. El otro Jeff de repente lo podemos poder por acá por si acaso. Pues no me molesta. Está buena la jugada, eh. Los zombies también tienen sentimientos, sí o no Claro, viejo, los zombies algunos lo han frenzoneado Los zombies también comen Tienen hambre, viejo, sienten, pe, viejo Imagínate, ¿no? Con el hacha, se siente vikinga la chiquilla, viejo Se siente vikinga Tirándole, taque, que los afeita con el hacha A los pobres pobre zombies, viejo ¿Qué es eso, man? ¿Cuándo has visto una mujer, viejo, siendo tan violenta, eh? ¿Más? Oye te Se mamó, eh Se mama este man, eh Ok ¿Puedo tirar Profesor X acá? Sí Tengo la prio, ¿verdad? Ya yeah. Espérate, una consulta Si tiro el Profesor X a la derecha En el bar siniestro ¿Ya no se duplican? Esta ubicación se llena con copias Ya no se duplican, ¿verdad? ¿O si sí se duplican todavía? ¿Alguien sabe eso? ¿Alguien sabe esa, eso de ahí? no se duplican? No podemos hacer esto, eh. Y tiramos un América Chávez después. Pues. pues bueno, vamos a ver si se logra algo acá. Ay, a ver. Multiples. Ay, oh, viejo, pero me gana ahí. Mmm. A ver, ¿qué forma tengo acá de hacer yo? Ya que si no me hubiese jugado ahí, viejo. Tiene Heimdall acá seguramente, ¿no? Que es lo más? Lo más normal sería Heimdall. Mira, si... Des... ¿Qué puedo hacer acá? Si me tira Heimdall. Yo acá le puedo tirar esto. Son cinco de poder que se meten acá. Puedo mover estos dos. ¿Cuánto tendría acá? Dos, sí. Y... Ah, su madre. Es que es muy poquito poder. Bueno. <risas> Sabes que vas a ganar, ¿no? Sabes que vas a ganar. Lo otro es tirarle magneto. ¿Pero qué muevo con magneto? Magneto no mueve nada acá. A ver, si hago esto, tiro magneto acá. Y toda esta porquería la mueve en este lado. ¿Sí o no? Porque acá tengo 11, o sea, necesita 6 de poder. Si tira, vamos a jugarle. No gana, pues. No gana. No gana. Claro, pues, muchacho. todo listo. Toma, perro. Va a estar complicado Con una tormenta nomás se puede calmar esto un poco Ok, vamos de nuevo ahí Ay, esta huevada no me sirve acá Debe pasar turno nada más Sal por favor, swarm No salió eh, sí, acá se, acá puede Ya, bueno, pues acá hay que hacer algo igual Si lo tira a Drax Ahí el Boss Rider lo puede traer de regreso Bien Killmonger Gracias Esto por acá, sí Nos sacamos a Drax Si juegas a la derecha Va a estar genial Dime que esa quiere jugar a la derecha ahorita Dime que sí Ah, madre, salió mal No, no importa Pues lo único que me. Ah, esta huevada, qué asco, acá. Onda. ¿Qué qué hacer esto nada más? Tormenta también ahí. Él debe tener lo mismo que yo, Doctor Doom también. Seis cartas. No va a ser difícil que me pueda ganar acá con seis cartas. Mm. Sí. A ver, 3, 5, 8. Llevo 14, necesito algo de 6. Acá me puede ganar también. El problema es que me he snapeado acá. Lo otro es moverle todo a la derecha. Pero me queda muy vulnerable para ganarle también. Puede jugar varias cosas ahí, no le muevo nada. Lo más lógico sería jugarle acá. Y que pueda mover todo y me, y me empato a la izquierda. Pero si él juega otra cosa también ahí. Magneto. Magneto. Magneto, vamos a ver qué va a hacer. Te tengo fe, Magneto, eh. Jagger, Maximus, ya, yeah, pero. Mm... Magneto, eres grande, viejo. Me encanta, Magneto, eres grande, viejo. Ya está, viejo, así está, listo. Es que lo. Ahí sí si movía, si movía Maximus, ahí estaba fregado, eh. Me la jugué. Tashi Hulk. Ah, y ese es el mazo de Jeff. Ah, ok, ok. ¿Es el mazo que está llevando She-Hulk entonces? ¿O cuál, eh? Bueno, ya no sé. Porque acá solamente veo que hay un mazo donde no está She-Hulk. Ya, ¿a qué jugar a Jeff, sí o sí? El de arriba, dice. ¿Cuál es el de arriba, viejo? No hay más arriba, nada. Solamente un solo mazo nada más hay. Eh. Ah, yay. ya sé que te refieres en promocionate. Ah, this is explosive, ese. Ok, gracias. Ya, ese es el que, ese es entonces el que cuento ahorita. Ya, eso está bueno. ¿Cómo que sea, de los no? Pinche de terror. Vamos. Ya, ese es lo que hay que ver. Ya, perfecto, vamos bien, da ayuda ahí. Mm. A ver qué hago acá, viejo. ¿Tiro, tiro Ghost Rider una vez ya. O debería esperarme un poco más. Si tiro Ghost Rider, igual lo va a jalar, ¿verdad? Al asteroide. No sé si valga la pena eso, pero creo que no hay mejor cosa que hacer ahorita, eh. Porque después tengo Capitana Marvel Doom y alguna otra carta chiquita también. Creo que no me queda otra. Ah, es que este más se para acá. Pero claro, le dejo igual un Swarm, ¿verdad? Claro, es que... ¿Va, va a resucitar su arma o no? Sí, ¿no? No juego nada Así resucita su arm. Ahora sí, te vas para el otro lado, perro Muy bien Bueno, se sé, me va bien acá, ¿eh? Creo que voy ganando, así que vamos a darle Él solamente ha lanzado una cartita hasta el momento Pero igual, Taque, taque con 7 cartas en la mano Ahorita libera todo seguramente Tengo a Doom igual para ponerlo al medio. Tengo Marvel y Doom. Vamos a ver. Ya, ya, la, ya va lanzando dos vainas. Ya. Munger. Oh, su madre. Se viene un combo ahí, eh. Carnage, ya. Pues esto por acá. Y uno por acá sí. Nada más. Ponemos el otro lo podemos después todavía. Ahorita no. Hasta o que va a llenar todo eso seguramente, ¿no? Yo tengo 9, 14 tengo para llegar. ¿Qué tanto, vas, ¿Qué tanto va a lanzar en el otro lado? Ah, ya, claro. Si en caso necesito más puntos, muevo Jeff al otro lado y Capitana Marvel se mueve ahí, ¿no? Está bien. Darle la chance todavía que Capitana Marvel puede irse a la derecha. O sea, esto podría llegar incluso... Eh, ¿A cuánto? 14 hasta 17. Podría llegar con Capitana Marvel acá, ¿eh? Está pensando bien lo que va a hacer Que tiene varias cartitas chiquitas Tiene que ver cómo las va a ordenar bien para jugarlas Estará pensando cuánto va a Hacer en poder esto, ¿no? ¡Toda la mierda! ¡Qué locazo! Llenó todo, viejo, qué loco Llenó todo Ah, tiene Killmonger seguramente acá ¡Uy! ¡Mierda! Nah, eso no le voy a ganar jamás La mierda tiene más monos ya Ver. Espérate, espérate. ¿No todavía No estoy tan mal No estoy tan malo acá Es que el misterio Dependiendo de dónde va a salir Ah, su madre O sea, ¿puedo llegar esto acá? ¿Puedo llegar con esto acá? Y puedo llegar con esto acá, ¿verdad? Es todo lo que puedo hacer ahorita Es lo único Llegamos a 11, 14. Si es que por ahí saca un misterio con... Ta que Debe tener un misterio con 4. Está complicado. eh. Si Capitana Marvel se puede ir a la derecha, genial. Porque acá tengo mucho poder. ¿Tú crees que así se ganen? Doble misterio, viejo. ¿Dónde ha puesto los cuatritos? ¿Dónde los cuatritos? Probablemente al medio los ha puesto los cuatritos, eh Pero es que es lo, No puedo jugar otra cosa, si juego Magneto al medio Igual jugándolo al izquierdo va a perder Bueno Todo depende Bien Uy, pero la salvada Viejo, toma perro A ver tiene que ser tío y a la vez tiene que jugar. Eh, tiene que ser streamer en Twitch para que sea un buen tío. Swarm y Lady Sif. Vamos, viejo. ¿Qué tal ha estado tu día hoy, Bill? Ok, oh, Sokovia abajo. Pucha, que es bueno. Y adentro de todo lo malo, lo bueno al menos. Vamos a jugarlo acá al, al Jeffcito. Muy bien. Está, ah, está con frío allá en Argentina, viejo. Uy, la cosa está dura por allá también, ¿no? Ya, ¿esto está bueno para tirarlo acá? Estoy dispuesto a jugar todo acá, ¿eh? Claro, su arma acá y que salga... O bien Capitana Marvel o Profesor. Sí, sí, prefiero que salga eso. Eh, Pedro viejo, what the fuck. Ya. Ya, perfecto. Salió Capitana Marvel, está bien. Oye, qué suerte, vos. Qué suertudo, ¿Cómo le sale así la del orden? Qué suerte, judo. Una suerte ahí. Tiene una suerte. Bon. No juega nada viejo. Bueno, me la jugaré acá pues ¿no? Claro y si Jess por ahí se puede pasar al otro lado. Ya pues bueno. Bien. Estamos genial acá. Blue Marvel ahí. No ya Ultron de Ultron ya no sirve viejo. Lo siento. Ultron acá ya no gana ya. Lo tenemos claro ¿sí o no? Esto así para meter más poder. ¿Va a tirar Ultron? ¿Qué otra cosa más puede hacer acá? Paso, pasamos de 19 a 21. No tiene forma de ganar. A ver, snap y a ver, dale. A ver. De repente él piensa que con el Ultron tal vez puede tirar las... Puede tirar los drones a la donde está el Profesor X, ¿no? De repente. Vamos a ver. Puede también que me esté equivocando y lance dos cartitas este, opejo. Uy, no... Ya.. ¡Ay! Ok, no fue suficiente, creo, eso. Genial. No era suficiente para ganar. ¡Let's go, perro! Ganándole a Patreon, viejo. Let's go. Y este masito muchachos me ha parecido bastante bonito, muy entretenido porque yo no estoy muy acostumbrado a estar jugando mecánicas de descarte pero la verdad este mazo hace que sea bastante viable jugar el descarte con estas cartitas que estamos poniendo acá y hace también que puedas eh, digamos estar libre un poco de restricciones al momento de poner los Doombots en Ebony Mo o en Tormenta ¿no? o poner Capitana Marvel también, yo, yo tampoco no juego mucho Capitana Marvel por ejemplo pero con este mazo tiene bastante sentido jugarla y hace que sea muy interesante ponerla o que se mueva ahí automáticamente en un ubicación y termine ganándote la partida gracias a eso y lo bueno de este masito es que se está adaptando al metajuego actual también si quieres subir de rangos este masito también te puede ayudar bastante además que puede resultar muy entretenido pero bien muchachos si tienen cualquier duda o consulta la pueden hacer aquí en los comentarios de este video recuerden que yo agradezco bastante el hecho de las interacciones en el canal acá ayudan a que el canal pueda seguir creciendo y también los me gusteas en este videito acá si no se han suscrito pues ahí están pueden suscribirse también y pueden hacer que este canal vaya creciendo un poquito más, eh, también estoy de lunes a viernes haciendo transmisiones en directo en la plataforma morada, el enlace también lo tienen en la descripción de este videito, así que ya saben, cualquier duda o consulta que tengan la pueden hacer allí también, así que muchachos ya saben te espero allí, un abrazo para ti